Finlandesas. En Finlandia es muy típico coger las chuches a granel y hay un montón de variedad de chucherías, de regalices, de chocolate. Una cantidad inmensa, enorme la cantidad, ¿verdad? Bueno, pues se llevan en estas bolsitas los de la marca Prisma, ¿vale? También hay demás tiendas, por ejemplo, está el City Market, el Mini Money, eh más variedad por ejemplo en el lidl que también hay pues aquí también lo ponen son muy baratas las chuches ¿eh? por ejemplo el kilo en esta clase de paquetes cuesta 6,95 aquí tengo 358 gramos y me ha costado 2,49 aquí te pone la etiqueta y he cogido una chuche de cada botecito para probarlas todas así que vamos a probar chuches finlandesas bolsita así, pero bien así doblada y después en el prisma la abres y con la pala pues vas echándote las chuches ahora, a ver por cuál empezamos vamos a empezar probando los las chuches así de fruta, vale pues le he dado la vuelta a la cámara para poder verme y he puesto mejor el aro de luz para poder grabar y que se vea mejor mi reacción vamos a empezar por este que tiene así como forma de palmerita y es verde y amarillo, por lo tanto yo creo que será o de manzana o de pera y naranja o limón. Mm, está muy dulce, parece de naranja y de manzana. Oye, pues está rico, ¿eh? Pero yo creo que es un poco dulce y se debería distinguir un poco más el sabor. Tengo esta botellita que en el IKEA también la podéis encontrar y en el Tiger creo que también. Es así también con azúcar ácido y es azul y rosa. Esta me encanta, ya la he probado muchas veces, está deliciosa. Ahora, esta nubecita es así muy dura y es así como un chicle, pero que es gomita. Y esta es amarilla, pero bueno, se ve amarilla. Vosotras la veis blanca porque tiene una azuquita así por encima, pero a través de la luz que tengo enfrente de la luz, pues se ve amarilla. Y se ve que es amarilla Está dura Tiene o sea, un toquecito regaliz picante De naranja Me recuerda a las delicias turcas Estos cochecitos Brum, brum, brum eh, También están en el IKEA Y son como marshmallows Pero son mucho más dulces Y no tienen ese sabor Pero son parecidos Como más chicloso También los hay de fresa y de menta Esta bolita Se puede partir así por la mitad Y así es por dentro así como muy brillante es muy blandita Y está muy rica ¿eh? A ver Como gelatina También hay de distintos sabores Pero esta verde es muy rica Creo que tiene un nombre este sabor Pero no sé cómo se llama No es de fruta Creo que tiene un nombre este tipo de chuche Y este sabor Esta seta es súper típica aquí en Finlandia y en Suecia Y es... No sé qué sabor es Pero es que está riquísima Incomparable esta chucha se supone que imita a una frambuesa Está llena de azuquitas porque se ha mezclado ahí con las otras chuches Pero en verdad es así eh, Así Y vamos a probar Creo que esta no la he probado, creo que he probado de otro sabor mm. Tienen un sabor súper raro, es agradable pero no sé, no me convence a mí mucho Está rica, yo la seguiría comiendo. No, sé, no sabría decir a qué sabe. Estas cosas también las hay en otro color: de verde, amarilla. Y, y esto es regaliz. Y aquí otro, de fresa, creo que es. Y así, estas cosas así mezcladas de regaliz y otra fruta se ven muchísimo aquí en Finlandia. Así que no podía faltar en este probando chuches finlandesas. Ahora vamos a probar toffees, un bombón de toffee. Ay, se me Y aquí encontramos el toffee. Un toffee muy pegajoso. He probado toffees mejores. No está mal. Se me ha quedado todo el toffee pegado en los dientes. Uno de estos tofis que es muy pegajoso y así muy empalagoso Ah, y aquí tengo este preparado No sé si es tofio o es chocolate o no sé qué es Así que vamos a ver qué es Si es tofio, Vale, vamos a probar distintas clases de Toffee Al de antes, yo creo que le doy mmm, La textura me ha gustado porque a mí me gustan los tofis así eh, muy pegajosos y los que tienen mucho sabor a toffee entonces a ese yo le voy a dar un 7 a ver este ostras este no es nada pegajoso o sea, se podría partir así directamente cada de he dado un bocado y se me ha deshecho en la boca sí. tiene como la textura de un merengue me gusta mucho ¿eh? tiene un sabor a toffee un toffee muy ya lo tenemos aquí al toffee en persona un bloque de toffee que es un bloque directamente o sea, tú lo encuentras ahí y es un bloque no tiene ni papel ni nada, es así al morderlo es suave pero ya cuando empiezas a masticarlo pues sí que empiezas ya a quedarse pegado en los dientes y esa sensación de ay qué rico y tiene un sabor muy rico Es muy distinto a los demás Toffees Pero creo que es un poco grande En general estos tres Toffees me han encantado Y creo que no tengo aquí más Toffees Tengo chocolate con tofis, Pero eso es la parte de los chocolates Y ahora tengo esta bola Que no sé, no me acuerdo qué es No sé si es tofis, si es caramelo Si es chocolate, no sé qué es Así que lo voy a probar ahora otra clase de toffee, pero no sabe a toffee tiene un sabor muy extraño que no sé si es toffee ahora que lo he probado bien, no sé si es toffee tiene en sí un sabor como a regaliz un aroma a regaliz, pero es pegajoso como el toffee, y no sé qué es está rico, pero no lo recomiendo mucho, de las chuches se me había olvidado probar esta y otra cosa más, esta creo que es de, esto es regaliz lo negro siempre va a ser regaliz no va a ser uva ni nada Así que si estás pensando en coger algo, pues si no te gusta el regaliz si no lo cojas. Y lo de abajo será algo de fruta. Vamos a probar qué tal. Tiene forma de pescadito. Vamos a probar. Ay. Ay. Yo me esperaba así algo dulce, pero. No está mal, pero el azúcar era sal. No sé qué era, pero no era azúcar. Estaba rica, pero tampoco la recomiendo mucho. Para quitarnos un mal sabor de boca, esta chuche es perfecta porque es de sandía y está... Mm. Mm, ¡Qué rico, por Dios! Le doy un 10 de 10 a esta chuche. Es que me encanta. Ahora vamos a pasar a probar chocolates. Vamos a empezar por este, que creo que dentro tiene así como una chuche roja muy rica. Si te gusta la tarta Sacher, esta chucha te va a encantar. Y si no, pues también, porque a mí la tarta Sacher no me gusta. La tarta Sacher, que es así de chocolate y frambuesa creo que es. Es una chuche muy rica. Un chocolate muy rico, un bombón muy rico. Está delicioso. Este chocolate por dentro tiene toffee. Y es así con una florecita. Está muy rico, pero también está en chocolate blanco, que también lo tengo ahí. Mm. Se derrama el tofi. No es tofi, creo. Es un caramelo, creo. Estaba muy rico y te deja un rebustillo como a café. Y lo recomiendo. Ahora continuaremos probando esto. Que creo que dentro tiene esponjita o también tendrá tofi. Mm. Tiene esponjita no sé si es como algo de nata ahí está muy empalagoso este si no te gusta mucho así el empalagoso lo dulce no te lo recomiendo a mí tampoco me ha gustado mucho luna está sentada aquí al lado mía por si preguntáis luna saluda por si os preguntáis qué está pasando allí o por se ha escuchado otra voz Hola. o algo ahí está luna y esto creo que es de dime dime es, también lo encontráis en Ikea en España también se puede encontrar y tiene dentro un caramelo duro. Luna también se está comiendo aquí una chocola, un chocolate de Facher, Un Kismet. Esto tiene chocolate por dentro. Chocolate y naranja. ¿Me sabe eso? sí me gusta. Le vamos a dar la mitad a Luna porque es que si no yo me voy a poner rodando. Vaya. Esta seta es como la que probé antes pero está chocolateada. Tiene chocolate por fuera. Mm. Sabe igual que la, la nube que probamos antes con chocolate, pero esto tiene un sabor distinto, no sé por qué. Esto también está en Ikea, por si lo buscáis, pues ahí está. Muy crunchy, está delicioso. Es muy crunchy y está delicioso. ¿Qué nota le das? Un 10 Uno de los mejores chocolates. Yo creo, Luna. Yo creo que viajar a Finlandia y no ir tal Prisma a comprar unas chuches. Debería de estar prohibido. Ya. Yeah. Ahora esta que de... es un bombón que dentro tiene crunchy. Mucho crunchy no tiene a prueba Me decepciona un poco, pero el sabor está muy bien. Mm -hmm. El crunchy me ha decepcionado un poco. Yo creía que iba a estar más pero bien, pero el sabor está divino. Pero este sabe a un poco a café. Así también tiene unos rebotillos a café. Y ahora vamos a probar. El lacasito finlandés Este es mucho más grande que un lacasito normal De la marca lacasito De la marca, no sé sea, La marca que vosotros consumáis Y es así, y en verde ya lo he probado, ¿no? También está en rosa y en naranja Es muy crujiente, muy crujiente Pero tan en su Por punto. dentro tiene chocolate Y también lo venden en bolsas De 200 gramos Este era el Dime que os decía antes Pero Pero tiene tofis este. ¡Ah! Este ya sé cuál es. ¿Os acordáis antes? Cuando estábamos probando la nube con chocolate, que dije que yo me pensaba que tenía toffee por dentro este toffee. Pues es este. Luna prueba. Está muy rico. Yo quiero. No, está aquí al lado, ¿vale? Y creo que ahora sí vamos a probar los chocolates blancos. Empezamos por este chocolate blanco que es el eh, que es igual que el de antes que de chocolate marrón con leche pero el chocolate blanco. No, no le gusta nada el regaliz negro. Prueba. A Luna le ha gustado. Eso es un 10. ¡Uy, Luna! Creo que el que toca ahora no te va a gustar mucho. Chocolate blanco con regaliz negro. Sí, lo quiero probar! Tienes que probarlo. Ja. Uh. Ahora voy a ¡Uy, uy, uy uy. <risa> uy, uy, uy! Regaliz negro, ¿no? El regaliz negro no pega con el chocolate blanco. No, no. Prueba. Tienes que probarlo. Venga, de una. Entero. <risa> Luna se ha ido corriendo. Bueno, ahora tenemos aquí de invitada especial a Noah. Esta bola parece que no, pero es de chocolate blanco con caramelo salado. ¿Cuántas tienes? Una. O sea, ¿cómo he podido poner estas dos delicias en una bolita así del tamaño de mi ojo? Han mezclado el chocolate blanco con el caramelo salado y además le han añadido regalices. Ese no lo quiero probar. Está, ¡Está riquísimo! Es una mezcla perfecta de las tres mejores cosas de Finlandia. Y ahora llegó el momento que todos estaban esperando. Probando los regalices más salados del mundo no. que se encuentran aquí en Finlandia. Ese no lo quiero. Eso no es lo quiero probar. Sí, todos los que estamos aquí vamos a probar al menos un regaliz negro ya lo he Salado Vamos a empezar por el más leve, que es este Y para que no te sepa tan mal la boca Pues también tiene eh, nube de fresa A ver Esa, Ese lo pruebo, pero no pruebo nada más Ni yo Este, este es... no es salado, así que tienes que probar algo más ¿Me lo puedo comer este? Arco? No, deja de no, dar una también <risa> Tengo todo el regalín negro pegado por los dientes. A ver, Ahí se ve. <risas> es que Nico estaba haciendo cuando la cámara estaba pausada. Estaba haciendo viendo, a ver si tenía mucho regalín negro. Ahora tenemos este que tampoco es tan fuerte porque también tiene esto. Es que es azul y no sé a qué sabrá. Es muy dulce y muy amargo a la vez. ¿Cómo oh, puede ser esto? Este tampoco es tan fuerte porque dentro también tiene cosas. A ver. No, este te va a gustar. No se va a regalar. No, Voy a probar mis chuches. Este me, no me gusta de este, Ahora este tiene centro de fresa, es que pero no por es. fuera sal. <risa> ¡Ay! Me ha venido un sabor de repente. ¡Qué ácido sido? Tan... ¡Uf! ¡Qué asco! A ver, ahora esta, que es con sal y eh, ya veis que es así. Esta es rica. Esta es rica, pero rica también la... es muy ácida. Vale, creo que me he pasado cogiendo regalices porque no vamos a acabar nunca. A ver, rápido, este. Si queréis probar... Un verdadero, regaliz negro, probar el que acabo de probar que está rico Una calavera uh. ¿Y Este ahora... está más blandito de lo que yo me pensaba, pruébalo Prueba este Ahora esta que es así, una gominola blandita Con azúcar, ¿verdad? No sabe para nada a regaliz negro yo. No. Si quieres regaliz negro, no cojas esta Esta es la penúltima chuche que vamos a probar en este vídeo ja, ja, ja. Un regaliz negro con sal fuera y amargo. A ver, probémoslo. Yo no. Uh, se nota el olor. A ver. Vale, A tengo una tuya. Yo todavía. ¡Ah, qué asco! <risa> ¡No me eches el aliento! Ay, mío. Yo todavía sigo. Con el caramelo Me muero Uy, me sí que salga En la boca uh. Antes Uff Es que era duro el pues negro me ha puesto la piel de gallina tiene, tiene los pelos del abuelo Los pelos de punta ah. Y mira la da, Nico. Si te consigues comer esto, te doy 100 euros No Tiene 100 euros negros. 100 Primero los 100 no te lo comes. Pero... ni por 100 euros, me como así. Y ahora el último que es una calavera. Ah, no, todavía me queda probar este, que es un bloque, igual que el toffee. Malísimo, ¿no? Que no, que sabe el toffee. Esto es toffee con colorante negro. Seguro que hago así en un papel y pinta del colorante que tiene que tener esto. Y ahora sí, la calavera. ¿Vas a probar esto? No sé para otro vídeo que tengo también pensado Ay, no me atrevo uh -huh. A la boca Obligatorio Uy, uy, uy uy. No saboreo nada y ya has dicho Uy, uy Que no, no, no, no Yo ni no probé mi calavera Si la pruebas te doy mil euros No pero solo un bocado Mil euros, venga, hacer. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo Si queréis que haga probando chocolates finlandeses y más regalices negro, aún más feo. Mira Solo tenéis que darle a like al vídeo y suscribiros al canal si queréis ver más sobre Finlandia, seguirme en Instagram. Así que nada, nos vemos no en el siguiente vídeo. Adiós. Y tener cuidado con los regalices negros. Y no probéis el que yo he probado. También. Y, y. Coger esta. Venga, no, allá, que el vídeo está durando 33 minutos. Y coger esta. Ya. Oh,